A simple vista parece la tapicería de cuero de un coche de alta gama, pero realmente no lo es, no es un asiento de coche, es la fachada de la agencia Pendey aquí, en Dubai. Vamos a ver el todoterreno por excelencia. Hablo bajito porque el clima aquí es minimalista total. No podemos entusiasmarnos demasiado. Me encantaría mostrarles este coche color.. Es un color oro o, o, o tirando a salmón. Y, y lo que más nos gusta es las ruedas del. De, la rueda del Bentley que aquí tiene una pequeña marquita y no puedo soportar ver ningún tipo de marca en ninguna rueda, ningún coche del mundo. ¿Por qué? Esto es Salvato Wash, Luxury Detail.